Gracias a Juanma que está del otro lado haciendo de cámara, hoy estoy en el pueblo más bonito de Sevilla, según él nos comenta Alcalá de Guadaira en la cuchara andaluza. Bienvenidos a este nuevo video. Alcalá significa castillo y Guadaira es el río que acompaña a este bonito pueblo grandioso de la ciudad de Sevilla. Resultando de este bonito parque romana muchísima naturaleza, muchísima flora, la verdad que es bastante inmenso. Estamos en un banquito de muchos miles de años, resultando de esta vista hermosísima que tenemos. Y como nos dice Juanma, si algo nos gusta es mejor mostrarlo. Juanma nos ha dicho que vamos a ir hasta el castillo. Este video, esta aventura continúa. del dragón de Alcalá de Guadaira muchas veces me lo han recomendado bueno, aquí estoy bastante cerquita de él pero antes Juanma nos ha recomendado subir al castillo vamos a intentarlo y desde allí ver todo Alcalá y si se puede algo de nuestra hermosa ciudad de Sevilla Ahí está el artífice de este video, Alcalá de Guadaira, con Juanma. Muchas gracias Juanma. Hay un próximo video, ¿verdad? Segunda parte. Y tercera y cuarta. Y quinta y sexta. Ahí. Juanma, como promociona su tierra. Ahí es donde se pone el